Buenos días, mis estimados hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos a este tiempo de oración. Le damos toda la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar orando de manera especial por un tema que es de vital importancia para nuestra vida. Y es, vamos a hacer énfasis en la libertad de toda atadura. Hoy vamos a estar tocando un solo punto con referente, referente a esta libertad en Cristo de toda atadura y tiene que ver con renunciar a toda participación nuestra en lo último Te doy la más cordial bienvenida en este tiempo de oración, pidiendo que te unas a este tiempo, que te permanezca fiel hasta el último. Vamos a hacer un tiempo de oración corto, pero muy efectivo. Así que te invito, vamos a empezar el día. en El momento que llegue este tiempo de oración, lo vamos a aprovechar al máximo. El poder de Dios está disponible para ti en este día. Oremos. Señor, te damos las gracias por este día. Le bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias Dios por permitirnos estar hoy aquí delante de ti, trayendo nuestras peticiones. Señor, sabemos que necesitamos de ti, reconocemos que todo proviene de ti, Señor. Hoy queremos poner delante de ti este deseo, Dios de la gloria, de que nos libertes de toda atadura. Especialmente vamos a estar, Dios de la gloria, renunciando a toda atadura por participación en ocultismo, toda participación en cosas malas, Dios. También estamos, estaremos orando por sanidad, por la familia, Dios mío, por sanidad y la familia que son tan importantes para nuestra vida, Señor. Pero ante todo, Dios, queremos agradecerte a ti en este día, pudiendo en tus manos. Ayúdanos, Señor, para seguir adelante con tu poder. Gracias te damos, Señor. En Cristo Jesús, tú eres digno de toda honra, gloria y alabanza, oh Padre Celestial. Aquí estamos, Dios, con nuestros errores, nuestros defectos, aún nuestros pecados los traemos delante de ti. Para que nos perdone, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad, Señor. Hoy queremos acercarnos a Ti confiadamente, sabiendo que Tú nos escuchas. Tú eres el Dios bueno, el Dios misericordioso, Señor. Tú traes sanidad a nuestras vidas, traes liberación a nuestras vidas, Señor. Y también Tú amas a nuestra familia, Dios. Hoy nos gozamos en Ti. Gracias, Dios. Te bendecimos y glorificamos Tu nombre, Es poderoso, Señor. Gracias, Dios. Gracias por estar con nosotros, gracias por ayudarnos, gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor nos dice en Juan 8:31. Por tanto Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor hoy nos invita a que nos volvamos a Él. Nos volvamos a Él en toda, con todo nuestro corazón. El Señor siempre quiere que su pueblo sea un pueblo que se, muebla, se mueva en libertad. La libertad que solamente Cristo nos puede dar. El Señor nos sigue diciendo... Cuando creemos en él, cuando nos mantenemos firmes en él, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Eso es lo que el Señor nos trae, libertad. Hoy vamos a estar renunciando a toda participación y sabemos que muchas personas, cada es la persona que no ha participado de una manera o de otra en actos de ocultismo, llámese brujería, hechicería magia este, también eh, también se clasifica en este grupo toda participación en lectura de cartas de horóscopo, de suerte en fin, tantas cosas que de ocultismo que se participan tal vez usted lo ha hecho de manera inconsciente o involuntariamente o por ignorancia o hay otros que lo han hecho sabiendo que eso no agradaba al Señor, no era agradable a Dios. Entonces hoy vamos a estar renunciando a todo eso. Porque la palabra del Señor también nos dice, o sea, la palabra del Señor también nos dice en Apocalipsis 9.21 que hubo, hay personas que aún, viendo todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar, dice que hay personas que no se arrepienten de sus asesinatos, ni de su brujería ni, ni de su inmoralidad sexual, ni de su robo hay personas que aún viendo lo que está sucediendo en el mundo no se arrepienten de esa participación, en este caso en brujería, en ocultismo en cosas que no agrada al Señor y que lo tienen atado, atan a la persona y nunca nunca disfrutan de la libertad que Cristo quiere darnos así que hoy te voy a invitar para que participe con nosotros en esta oración para renunciar a toda participación en ocultismo. Dios repite también para renunciar en esta participación en ocultimo. Dios, en el nombre de Jesucristo, te pido que me hagas recordar cualquier participación vía en el ocultismo aunque lo haya hecho por ignorancia por juego o por no saber que este terreno es maligno y que hoy quiero renunciar a esa participación Dios que tú estás trayendo a mi mente me estás recordando que yo he participado en este acto que ahora reconozco que no estuvo bien y que no he renunciado a él y quiero hoy renunciar y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, me arrepiento y renuncio a toda esta cada una de estas prácticas o enseñanzas del ocultismo, como la adivinación, consulta brujo, consulta a espiritista o guías espirituales no cristianos, la lectura de manos, echar suerte, cartas, café, lectura del café, del tabaco y otras que el Señor ahora ha traído a tu mente. Renuncia a eso, mi estimado Hermano, hermana, renuncia a eso. Y dígale, decido romper en Cristo toda atadura derivada de estas prácticas de ocultismo. Y Padre Celestial, te pido que canceles toda ventaja que Satanás o cualquier espíritu mundo haya tomado por estas participaciones. Me arrepiento de todo corazón, de toda participación en ocultismo, en brujería. Aún los que han participado en la tabla Ouija, en lectura de mano echada de suerte. Dios, me arrepiento. En Cristo Jesús, he orado dándote la gloria a ti, Señor. Amén y Amén. Estamos en tiempo de oración y vamos a seguir orando en esta mañana. Y queremos hacer énfasis en eso, que es necesario renunciar a nuestra participación, nuestra participación en muchas cosas que no agradan al Señor. Es necesario, parte del arrepentimiento y reconocer que tenemos que renunciar a muchas cosas. A veces también no solamente es la participación ocultismo, sino también en pecados como la falta de perdón y personas que tienen un corazón lleno de resentimiento, de amargura. También hemos sido desobediente a Dios. Muchas personas también son activas, soberbias. Otros que han participado en moralidad sexual. Todas esas cosas muy renunciando en posteriores tiempos de oración. Entonces hoy vamos a orar también por personas que están enfermas. Queremos decirle a Dios, Dios gracias porque tú eres el Dios que trae sanidad. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El Señor nos dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. Y dice que ciertamente el Señor llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado. Porque Él fue herido y abatido. Fue herido por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria sea el nombre del Señor. Hoy el Señor trae libertad. Estamos orando a favor de aquellas personas que están con quebrantos de salud, que están tal vez en un hospital, en una UCI o en su casa padeciendo una enfermedad. Hoy el Señor Va a traer libertad de esa enfermedad a tu vida. Personas que tienen problemas de tiroides, sean sanadas por el poder de Dios. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo Nazaret, para que ese problema de tiroides se vaya de su vida. En el nombre poderoso de Jesús, sana Señor esa tiroides. Esos exámenes que van a hacer, esos resultados sean favorables, Dios. Y si hay que hacer algún tratamiento, sea un tratamiento leve que rápidamente sea superada esa situación y jamás vuelva ese problema de tiroides. Lo declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret. También Dios mío, oramos por aquellas personas que sufren de artritis, de artrosis degenerativa. Padre, seas tú sanando toda artritis, toda artrosis en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sana, Señor, toda artritis, artrosis, Señor. Mira estas articulaciones, vuelve la movilidad la normalidad a esas padres, a esas articulaciones en el nombre poderoso de Jesús también oramos por aquellos que tienen neumonía Señor, sana Señor toda pleuresía, toda encefalitis Señor, en el nombre poderoso de Jesús se han sanado, aquellas personas que también están padeciendo de anemia Señor seas tú poniendo los glóbulos rojos Señor, todo las plaquetas, todos los índices sanguíneos se han normalizado con tu poder en el nombre poderoso de Jesús Señor también aquellos que sufren de atropia muscular, de gastritis, es esofagitis, reflujo gastroesofásico. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que sean sanados, Señor. Se va toda hepatitis. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aquellos que aún tienen virosis como el COVID-19 o cualquier otra virosis, se sanados sanado con el poder de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, te amo, Señor. Los que sufren de miopía, hipermetropía, cualquier afección a la vista, Señor, cualquier anormalidad de la vista sea quitada. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, toda catarata, Dios mío, glaucoma desaparece de los ojos de las personas ahora mismo. En el nombre poderoso de Jesús declaramos sanidad en la vista, en propio glóbulo ocular, Señor. Sea sanado con tu poder. En el nombre de Jesús de Nazaret. También los que tienen problemas prostáticos, Señor, sea sanado esa próstata. Padre, también la vejiga, todo el sistema urinario sea sanado con tu poder. En el nombre poderoso de Jesús. Lo que padece enfermedades respiratorias, el EPOC, Señor, asma, sea sanado, Padre, normaliza la función respiratoria en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, te amo, Señor. Te bendecimos, glorificamos tu nombre, que es poderoso, Dios. Gracias por estar con nosotros. Dios mío, y hoy queremos decirte, en esta poderosa mañana, bendeciré al Señor con toda mi alma. Bend bendeciré con todo mi ser. Tu santo nombre Dios de la gloria con toda mi alma te bendeciré no olvidaré ninguno de tus beneficios gracias Dios mío porque tú eres que sana todas mis maldades que perdona todas mis maldades y sana todas mis dolencias Señor todas mis enfermedades son saladas por ti Señor libras mi vida del sepulcro quien me colma de amor y ternura gracias porque eres nuestro Dios Señor quien nos satisface con todo lo mejor y nos rejuvenece como un águila. Señor, gracias. Estamos gozosos porque tú estás con nosotros como poderoso gigante Gracias Dios. Te bendecimos. Glorificamos tu nombre que es poderoso. Dios, gracias Dios. Gracias. Seguimos orando por las personas que están padeciendo enfermedades. Dios, mira, se va todo cáncer, todo lupus, todo tumor, Señor. Todo quiste, todo quiste ovárico, en cualquier lugar donde se encuentre ese quiste, todo linfoma se va, desaparece de los cuerpos, en el nombre poderoso de Jesús, estamos declarando sanidad de todo cáncer, lupus, tumor, linfoma, quiste, quiste ovárico, todo eso se va en el nombre poderoso de Jesús, gracias Dios mío, también oramos por las mujeres que están en embarazo, embarazo de alto riesgo, también son hoy, Señor, normalizados por el poder de Dios y en el nombre de Jesús Nazaret, que ese parto sea normal, que tanto la criatura como la madre salgan bien de esa situación con sanidad, en perfecta salud, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios mío. Sana toda dolencia de los cuerpos, Señor, los que tienen dolores articulares, dolores también de tendones, Señor, ese tendón afectado, Señor en cualquier parte del cuerpo, en los brazos, en las piernas, Señor. Quita toda dolencia en el nombre poderoso de Jesús. También oramos por aquellos que están padeciendo de insuficiencia renal. Ya tú sanando, Señor, de tal manera que no sea necesaria una diálisis más. Normaliza la función renal, sana estos riñones, pon riñones nuevos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Dios mío, porque hoy sabemos que tú haces milagro, haces obra portentosa en medio de esa enfermedad y esos riñones y esa función renal son normalizados en el nombre poderoso Jesús, padre, ni una diálisis más, padre, hoy normaliza normaliza esa función renal en los cuerpos, señor gracias Dios mío, gracias Dios oramos por aquellos que también padecen de diabetes señor, sana, señor el nivel de azúcar en sangre, padre ese organismo se ha sanado, señor se ha normalizado la producción de insulina, Dios de la gloria en, en su páncreas, normaliza el páncreas señor, todo el organismo en el nombre poderoso de Jesús, quita Señor toda azúcar alta, toda diabetes, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, oramos también por el sistema sanguíneo, por la presión arterial, normaliza, Señor, esa presión esa persona que no tiene estabilidad en su presión arterial, normaliza esa presión con el poderoso nombre de Jesús de Nazareno, lo, de, lo declaramos. Padre, normaliza también los niveles de plaqueta, de glóbulos rojos, glóbulos blancos. Padre, todo, todos esos índices ahí el corazón también se ha normalizado su funcionamiento, quita toda arritmia, Señor, todo inicio. Padre de infarto cardíaco se ha quitado, se ha desvanecido en el nombre poderoso de Jesús, Padre de la gloria. te pedimos también por aquellos que tienen suficiencia hepática, aquellos que tienen cirrosis, se han sanado. Ese hígado, Señor, se ha sanado con tu poder en el nombre poderoso de Jesús. Los que sufren de gastritis, de úlceras, Señor, se ha sanado también. Padre, seas tú pasando tu mano sanadora. Esos que están padeciendo de enfermedades gástricas, enfermedades del colon, Señor, del esófago. Padre, declara sanidad, declaramos sanidad. A aquellos que están sufriendo, Padre, aún efecto del COVID, aún en lo que están padeciendo algunas personas todavía, declaramos sanidad. Te pedimos, Dios, que nos proteja y nos libre de toda virosis. Líbranos, Señor, de toda virosis. Con el poderoso nombre de Jesús de Nazareno, declaramos. Dios mío, gracias, te amo. Te bendecimos y glorificamos tu nombre que es poderoso. Gracias Dios. Estimados hermanos y amigos, es importante también orar diariamente por nuestra familia. Hoy queremos dedicar unos minutos ya para finalizar este tiempo de oración para orar por nuestra familia. La familia sufre ataques del enemigo, el enemigo siempre quiere traer división, pleito, contienda dentro de la familia, que el padre con el hijo estén divididos, estén en contienda, lo mismo la pareja matrimonial. En fin, vamos a orar para que tu familia sea restaurada por el poder que hay en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oremos, mi estimado hermano, unas este tiempo de oración, esta parte final, por tu familia. Señor, te damos gracias, porque tú eres el Dios, el Dios de la familia. Tú creaste la familia, y no solamente la creaste, sino que tienes cuidado de ella. Gracias por los preceptos, los mandamientos, la guía que has dejado en tu palabra, tu palabra escrita, la Biblia, para que la sigamos. Dios mío, pero reconocemos que te hemos fallado muchas veces. Hemos fallado y no hemos sido fieles a seguir tus instrucciones que nos dejaste en tu palabra sobre cómo guiar a nuestra familia, Padre. Y hoy queremos pedirte perdón por eso y queremos también poner nuestras familias nuevamente en tus manos. Mira la dificultad que hay, las contiendas, los problemas que hay en el interior de la familia, la falta de perdón. Oramos, Dios mío, para que las relaciones interpersonales ahí en la familia sean normalizadas, sean padres puestas en, con tu bendición Dios mío, trae la armonía en la pareja matrimonial trae la, la armonía en la relación de padres con los hijos Señor en el nombre poderoso de Jesús, seas tú sanando Señor esas relaciones, esas heridas padres que se han causado por proceder incorrecto de uno de los miembros de la familia, sea el padre, sea la madre sea un hijo Señor en el nombre poderoso de Jesús Oramos, Dios mío, para que los hijos se sujeten a la autoridad de los padres y los padres tengan la sabiduría para guiar de una manera correcta a sus hijos, Señor. Dale sabiduría, dale sensatez, Señor, y que el amor se exprese en medio de la relación familiar, Dios mío. Que no sean personas distantes, personas agresivas los unos con los otros. Quita tu agresividad, todo aislamiento también. Mira esos hijos que se aíslan que no comunican con sus padres. Dios mío, oramos para que se rompa, se caiga ese muro de separación que el enemigo ha puesto entre padres e hijos. Que haya armonía, que haya confianza, que haya comunicación en el nombre poderoso de Jesús. Padre, hoy declaramos que tú traes sanidad en la familia, Señor. Sanidad en estas relaciones. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, oramos por los niños, Señor, por los pequeños que están en el hogar, para que los padres sepan guiarlo de la manera correcta que sepan estar dándole la enseñanza de tu palabra que ellos también puedan ver ejemplo en sus padres, buen ejemplo para seguir Señor, ayuda a esos jóvenes hijos Señor que han caído en droga Señor que han caído en delincuencia Señor en actos delictivos Señor oramos para que estos jóvenes sean liberados sean puestos en libertad por tu poder en el nombre poderoso de Jesús sean libres de toda drogadicción en el nombre poderoso de Jesús sean libres de toda atadura, que se alejen de esos amigos que los llevan por el mal camino, que, se, que sus pies no lo conduzcan a esos lugares donde se cometen esos actos que van en contra de tu precepto, Señor. Aléjalo de esos sitios que influyen negativamente en su vida, en la vida de nuestros hijos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos, Dios de la gloria, tu bendición en los hijos, Señor. Guarda los libros, Señor. Que ellos, los que están en la etapa de formación, Padre, sigan estudiando, Señor, y también sigan aprendiendo de tu palabra. Padre, mira a esos jóvenes que no quieren congregarse, que han estado asistiendo prácticamente obligados por sus padres, pero hoy oramos que ellos tomen la decisión de seguir asistiendo a las reuniones, Padre, a las congregaciones para recibir de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Quítalos de ese ambiente de pecado, quítalos de ese ambiente de corrupción, de ese ambiente de maldad. Señor, sácalo y que ellos sepan relacionarte con personas cristianas verdaderas, en el nombre poderoso de Jesús. También oramos para que las iglesias Señor, sean lugares, los templos sean lugares donde sea apetecible ir a los jóvenes a encontrarse contigo, Señor, a estar un rato, un tiempo devocional contigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a los líderes, Padre, de las congregaciones, para que tú les des sabiduría. Padre, gracias por los que están en ministerio juvenil guiándolos, Señor a esos jóvenes Señor, oramos por ellos para que tú sigas dándole ánimo a todos los que participan guiando a los jóvenes en el ministerio juvenil, padre, en los adolescentes aún en los niños también bendice a todos esos líderes que hacen una labor extraordinaria, bendice su vida, bendice su familia, darle ánimo Señor, que ellos no se desanimen nunca, sino que sigan firme haciendo esa obra valiosa que están haciendo con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños Señor, en el nombre poderoso de Jesús gracias te amo Señor, ponemos nuestra familia en tus manos, declaramos que tu bendición estará siempre, siempre en nuestra familia, porque nuestra familia te pertenece a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hemos orado dándote la honra y la gloria a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Así que, mis estimados hermanos mi y amigos, estamos llegando así al final de este tiempo de oración, dándole la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo, y también agradecidos con Él, porque hoy comenzamos esta semana acercándonos a Él con este tiempo de oración. Bendecimos tu vida, mis estimados hermanos, bendecimos tu vida, tu familia, y seamos, te pedimos que estés firme con el Señor, orando en todo tiempo, como dice la palabra, orar sin cesar. Debemos estar orando permanentemente, no bajar la guardia, orar ánimo. Mucha gente se ha desanimado y muchos no están orando, muchos no madrugan a orar. Haga el esfuerzo, madrugue a orar y ore en todo tiempo, en el transcurso del día, en la medida que sus actividades seculares nos permitan. Habla un espacio siempre para orar al Señor en cualquier momento. Bendigo tu vida en este día y declaro que la bendición de Dios sobreabundará en tu familia, en Cristo Jesús. Amén y Amén, nos encontraremos en otro tiempo de oración.